Los últimos años, promover los municipios como una estrategia de desarrollo cultural se ha ido desarrollando de una manera muy fuerte, pensando en qué cosas tiene el municipio, qué productos culturales tiene el municipio que puedan ser fuente de desarrollo. Pero, ¿qué pasa? Esta concepción de desarrollo se ha basado mucho en el desarrollo económico. En ese sentido, es muy importante repensar. ¿Cuáles pueden ser esas estrategias que no solo vayan encaminadas al desarrollo económico? ¿Por qué? Porque el desarrollo implica más que la obtención de recursos, implica también una valoración de un bien, implica una protección de un bien y en el caso del patrimonio implica una salvaguarda del patrimonio. En ese sentido, la relación con el desarrollo hoy tiene unos campos muy amplios para ser estudiados. Por ejemplo, empezar a pensar estas nuevas teorías del posdesarrollo que nos implican, por ejemplo, la economía del bien común, sí, cómo nos beneficiamos todos, pero protegiendo nuestros propios recursos. Implica, por ejemplo, abordar el, el informe de Burton, donde en este informe podemos empezar a observar que podemos eh, comprender el desarrollo como la necesidad de obtener beneficios frente a la comunidad actual sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. En ese sentido, el desarrollo no solamente implica un periodo del tiempo presente, sino también pensarnos en el tiempo futuro. Eh, también hay otras estrategias importantes, como lo que pasó en la conferencia de Río del 92, donde se empieza a hablar de las 8R, ¿Sí? que son reutilizar, eh, reestructurar, reciclar, una serie de aspectos que nos permiten repensarnos, ¿sí? desde la R, repensarnos qué puede ser hoy el desarrollo. Otra estrategia súper importante para hablar del desarrollo hoy en términos de desarrollo turístico, desarrollo cultural, desarrollo y gestión cultural, es la Agenda 21 para la Cultura. Es un, una carta de navegación que nos permite desde los municipios pensar la sustentabilidad desde aspectos como la participación ciudadana, desde aspectos, por ejemplo, como eh, el diálogo intercultural, como eh, los beneficios ecológicos, entonces hoy el desarrollo ha pasado a otra faceta, es una nueva faceta en la que volvemos a hablar con la comunidad, en una faceta en la que ya no es solamente el expansionismo, no es solamente la sustentabilidad económica, sino que también implica otros aspectos relacionados con el desarrollo humano y con el desarrollo de las culturas. Las fuentes de relación hoy que tienen la gestión cultural, eh, la gestión del patrimonio, con la ciudadanía, están basadas también en unas relaciones que tienen que ver con los sistemas de información. Por ejemplo, antiguamente la ciencia se enfocaba en eh, hallar, ¿sí? en tener información, en tener conocimiento. Por lo tanto, pues, tenía todo un proceso que estaba derivado de la investigación. Pero ¿qué pasa? Eh, la, la ciencia se tecnificó tanto y se cualificó tanto que se alejó de la ciudadanía, por lo tanto hoy los, los científicos no tienen una directa relación con las comunidades y por lo tanto pues falta una información. Cuando nosotros hablamos en términos del patrimonio cultural, por ejemplo, el caso del patrimonio arqueológico, es necesario entrar en un diálogo con la comunidad. ¿Para qué? Para saber qué tienen, por qué no podemos amar lo que no conocemos. En ese sentido, eh, por ejemplo, en el caso de los cenotes mayas del municipio de Tulum, fue necesario instaurar un plan de gestión estratégico que nos permitiera acercarnos a la comunidad. ¿Para qué? Para que la gente supiera cuáles han sido esos avances científicos, cuál ha sido la historia, por qué es importante tener un patrimonio arqueológico, por qué hay que valorar el patrimonio arqueológico. Entonces se crearon dos líneas fundamentales. Una, tiene que ver con los aspectos formativos y en ese sentido hay dos vertientes, una es la formación y otra es la educación. Entonces cuando hablamos de formación hablamos de una serie de estrategias como actividades, talleres, foros, salidas de campo, muy importante, eh, hablamos de estrategias comunitarias con diferentes grupos de edades. Y cuando hablamos de la educación entonces miramos cómo puede entrar esta información del patrimonio arqueológico o la información de cualquier otro tipo de patrimonio en los establecimientos educativos formales, es decir, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los programas, en los programas semiprofesionales, en los programas profesionales, cómo empezar a articular los diferentes ámbitos científicos que genera una información del patrimonio con otras áreas. Eso por un lado, segunda medida, algo muy importante, la democratización de la cultura. ¿Qué pasa ahí? Muchas personas pueden tener acceso al conocimiento pues, porque tienen los recursos, porque tienen la formación, porque tienen las posibilidades de ir a una universidad, pero muchas personas del común y corriente pues, no tienen la oportunidad de conocer cuál es su patrimonio simplemente porque no tienen acceso a la educación o facilidades de acceso a la educación. En ese sentido es necesario comenzar a crear unos espacios en los que la ciudadanía pueda ir libremente a conocer su legado histórico, a conocer por qué es importante tener un patrimonio e incluso a generar estrategias de identificación. ¿sí? Porque muchas veces pasa que, por ejemplo, hay un patrimonio material, la gente en su cotidianidad lo practica día a día, pero no sabe que es un patrimonio cultural y no sabe por qué es importante. Entonces encontramos que esa relación con la ciudadanía es fundamental en estos dos aspectos. Empezar a, a dar a conocer desde la educación y desde la formación eh, estas características fundamentales que puede tener el patrimonio y segundo pues los procesos de apropiación que se dan desde la democratización de la cultura en cuanto a las recomendaciones importantes para tener en cuenta en la gestión del patrimonio primero la relación con la comunidad saber qué sabe la comunidad de su patrimonio, qué piensa la comunidad, qué siente la comunidad y cuáles son sus expectativas con respecto al patrimonio. En ese sentido es necesario acercarnos, hablar con las personas, ir al lugar, es necesario crear unas fuentes de comunicación. Segundo, el trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Hoy el patrimonio exige un conocimiento que va desde las ciencias exactas, ciencias naturales, hasta las ciencias humanas y sociales porque el patrimonio pues, puede tener muchas vertientes, puede tener vertientes históricas, puede tener vertientes científicas, puede tener vertientes que van, por ejemplo, relacionadas con el medio ambiente, puede tener vertientes que van relacionadas con la geología, entre otros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a hablar de la gestión del patrimonio, si sí, buscamos equipos interdisciplinarios que nos permitan fortalecer esa información, va a ser mucho más rico el proceso y va a ser mucho más amplio. Eh, tercero, el tema de la gobernanza. ¿Por qué? El patrimonio hoy exige una comunicación con otras dependencias, por ejemplo, cosas simples, el acceso a los discapacitados, para hablar del acceso a los discapacitados es necesario hablar de un tema de salud, por ejemplo, para hablar de acceso de diferentes comunidades, entonces es necesario hablar de la diversidad, eh, también la, la, la gobernanza desde lo institucional, que las instituciones hablen entre sí, que por ejemplo eh, Conaculta hable con el Elina y el Elina hable con Conagua y Conagua hable con Conam y realmente se puedan generar unos comités donde hayan unas responsabilidades específicas frente al ejercicio del patrimonio, de la protección del patrimonio, de la salvaguardia del patrimonio y también que esa relación se dé directamente con las personas de la comunidad, con los gestores, con las instituciones educativas, con las instituciones educativas las organizaciones de la sociedad civil y que realmente se puedan dar unos procesos de intercambio, pero con responsabilidades, con indicadores, con actividades claras, con metas de actividades donde cada uno tenga una función específica. Cuarto, fundamental para hablar de, del trabajo de la gestión del patrimonio hoy, es el trabajo en red. Eh, hay veces pensamos que estamos solos trabajando un tema y empezamos a encontrar que a lo mejor en un municipio que queda a dos mil kilómetros de nuestra ciudad están trabajando lo mismo entonces empezar a comunicarnos a intercambiar conocimiento desde lo empírico y desde lo profesional desde la investigación y desde la, y desde la práctica y para finalizar dentro del trabajo municipal es fundamental la creación de los consejos de cultura ¿por qué? porque porque si bien los consejos de cultura son unos organismos que como su nombre lo indica dan consejos a la administración municipal y al gobierno de turno sobre la importancia de los procesos patrimoniales y artísticos y o culturales estos consejos de cultura son los que le pueden dar una continuidad a los proyectos, a los programas y a las políticas. También porque son importantes los consejos de cultura hoy en el mundo Muchos municipios que se han ido fortaleciendo en el tema del desarrollo cultural, en el tema del turismo, en el tema de la cultura, en el tema del patrimonio, en el tema de las artes, han creado sus consejos de cultura para mantener y estabilizar su comunicación con la ciudadanía y sobre todo su comunicación con otros municipios que están en las mismas dinámicas.